circunferencias tangentes exteriores bueno tangentes porque chocan en un solo punto se chocan en un solo punto y además y además son se chocan por por fuera no por dentro sino por fuera en la parte externa de la circunferencia esta aplicación voy a animarla un momento esta aplicación se da por ejemplo en los relojes en los engranajes ¿sí? inclusive me parece haberla visto en algún momento en algún circo ¿sí? de lo que son circunferencias tangentes exteriores bien después de ver esto voy a ocultar esta recta azul y lo que voy a, voy a construir el radio que falta, falta el radio de la circunferencia verde, y es este segmento que acabo de construir, que tiene como punto en la circunferencia F. ¿Qué quiero concluir? Bueno, quiero saber qué pasa con las distancias entre los centros, qué pasa con la distancia de C a E, qué puedo concluir con respecto a la distancia de C hasta E. ¿Qué puedo concluir? Bueno, observen que qué pasa si yo bajo este radio y lo voy y lo coloco ahí. Le voy a poner entonces a ese segmento, sería el radio del, del mayor, o sea R mayúscula y el azul. Es el radio del menor. Le voy a poner r minúscula. ¿Qué puedo concluir entonces? Vean que el punto al final, al punto f y d, son el mismo. Son el mismo, nada más que este es el radio de la circunferencia verde que se une al final con este punto d. ¿Qué puedo decir yo de la distancia de c hasta e bueno observen es la suma del radio más grande con el radio pequeño es la suma de r mayúscula más r minúscula cuánto c o cómo sabemos cuánta distancia hay de c a e simplemente sumando la distancia del radio más pequeño le sumamos el radio más grande ¿verdad? y eso no va a cambiar no va a cambiar de fijo siempre entonces en las circunferencias tangentes exteriores la distancia de un, del, del centro del mayor al centro del menor es igual a la suma de sus radios voy a aprovechar el material utilizado en las circunferencias tan, de tangentes exteriores que son tangentes exteriores para explicarles a ustedes también lo que son tangentes pero interiores Son muy parecidas, nada más que en vez de ser exteriores, ahora bien, van a ser interiores Todos sabemos lo que significa interior, la parte de adentro de algo, ¿no? Bien, observen que el centro de esa circunferencia está en la parte externa a la circunferencia, en este caso roja podría ser que yo cambiase la circunferencia roja para ponerla en la circunferencia verde pero voy a tomar la verde y lo que voy a hacer es cambiarla y que se construya pero en la parte de adentro, ¿lo ven? ese es exterior porque está en la parte de afuera de la circunferencia roja y ahora lo que voy a hacer es pasar el centro a la parte interna, a la parte interna de la roja pero antes voy a cambiar voy a quitar todos los nombres para que no se me distorsione mucho bien ahí está voy a pasarla para acá recuerden que ese azul ese azul es el radio de la circunferencia de la circunferencia verde y el, B, el, el anaranjado es el radio de la circunferencia roja. Que le pondré el nombre. Sería entonces CD. Esto ya no sería cierto. Bien. Circunferencias tangentes interiores. Son aquellas que se intersecan en un punto también. Mostremos. Observen. Ese segmento azul es la tangente y que choca a ambas circunferencias en un solo punto que se llama el punto D y entonces son tangentes interiores vamos a ocultar esto ¿qué queremos trabajar? bueno queremos trabajar ¿qué pasa con la distancia del centro de la circunferencia mayor al centro de la circunferencia menor el centro de la circunferencia mayor es C y el centro de la circunferencia menor es ¿Qué pasa con la distancia? ¿Qué pasa con la medida? Vamos a, vamos a analizar un poco ¿Qué pasa con eso? Ah Bien, observen que el radio del mayor es el anaranjado y el radio del menor es el azul La distancia que queremos trabajar es desde acá hasta acá desde acá hasta acá y observen qué pasa con ese pedacito desde e hasta d bueno lo que pasa es que es un radio es el radio de la distancia el radio de la circunferencia menor de la verde entonces y la distancia de c hasta d es el radio de la, del círculo mayor del rojo qué pasa si le decimos bueno Quitemos este pedacito azul. ¿Qué queda? Si quitamos este pedacito azul que está marcado ahí, ¿qué quedaría? La distancia desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá, desde C hasta E. Entonces de ahí podemos concluir entonces que la distancia de C a E es la resta del radio mayor. ¿Cuál es el radio mayor? Ese segmento. Y el radio menor. Ese segmento. El azul. El menor. El anaranjado. El mayor. Entonces, ¿qué decimos? Que al grande le quitamos. Le quitamos el más pequeño. Al radio, mayús al radio con letra mayúscula R. El mayor a este. Le quitamos este pedacito. Que es R minúscula. ¿Qué queda? la distancia de c hasta e esto sucede con las circunferencias que son tangentes interiores finalmente a manera muy rápida explicaré lo que son tangen las circunferencias concéntricas las circunferencias concéntricas las circunferencias concéntricas son dos circunferencias que comparten el centro. Comparten el centro. Circunferencias concéntricas. Voy a construir un círculo rápidamente. Lo voy a cambiar de color. Y voy a construir otra. Bueno, primero pongámosle el nombre a esas circunferencias con centro G. Voy a construir otra cuyo centro sea el mismo G. Construí otra circunferencia, le cambio el color. Esas dos circunferencias son concéntricas porque comparten su centro. Si yo muevo la circunferencia, no importa por dónde las muevas, siempre van a ser concéntricas porque contienen el mismo centro. Si ¿Sí? comparten el mismo centro y a eso lo que llamamos concéntricas ¿qué pasa con la distancia entre sus centros? ¿qué pasa con la distancia entre sus centros? bueno, es cero es cero porque hay una que le cae encima a la otra entonces no hay, no hay una distancia entonces decimos que la distancia es cero con esto concluimos con respecto a las definiciones relativas a dos o más circunferencias